Los vectores son elementos matemáticos y como tal podemos realizar operaciones con ellos. Veamos aquí una forma de sumarlos. Al ser los vectores elementos gráficos, es obvio que la mejor forma de sumar dos vectores es mediante un proceso que implique una construcción gráfica. Una forma de hacer esto es el llamado método del paralelogramo, que consiste precisamente en construir un paralelogramo y apoyándose en él dibujar el vector suma o resultante. Teniendo los vectores A y B ubicados en cualquier lugar de un plano, lo primero será redibujarlos de tal manera que sus orígenes coincidan en un mismo punto. Tengamos en cuenta que es válido trasladar los vectores de una posición a otra dentro del mismo plano sin cambiar su dirección, es decir, sin aplicar un giro sobre ellos. El siguiente paso es trazar líneas paralelas a cada vector que pasen por la punta de flecha del otro vector. Veamos cómo. Trazamos una línea paralela al vector B que pase por la punta de flecha del vector A. Luego, repetimos el proceso trazando una paralela al vector A que pase por la punta de flecha del vector B. De esta manera hemos construido un paralelogramo formado por los vectores, y sus correspondientes segmentos paralelos. En este paralelogramo, ubicamos el punto de cruce de las paralelas, y trazamos el vector suma desde el punto de origen de los dos vectores hasta este punto de intersección. En este caso, a este vector llamémoslo el vector C, que equivale a la suma de A y B. Así hemos encontrado entonces el vector resultante de sumar A y B. Pero en los problemas prácticos donde se trabaje con magnitudes vectoriales, puede ser necesario, además de conocer la dirección y sentido en que actúa la magnitud, determinar el módulo o magnitud del vector resultante. Aunque esto se puede calcular mediante la aplicación de métodos matemáticos diversos que se adecúen a cada situación, vamos a deducir una fórmula básica para el caso en que se conoce el ángulo que forman los vectores A y B. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar una forma de calcular la magnitud de un vector C que es igual a la suma de dos vectores que en este caso vamos a llamar A y B. Tengamos en cuenta entonces que tenemos dos vectores A y B que forman entre sí en un ángulo θ. Observemos que aquí se forma un triángulo vamos a hacer una prolongación del vector B y determinemos este ángulo complementario al ángulo θ. Sabemos que este ángulo mide 180 grados menos θ y ahora trabajemos este ángulo en la parte interior del triángulo. El valor de estos ángulos es igual porque los dos están sobre la misma recta y hacen parte de las dos paralelas. Entonces trabajemos ahora sobre el triángulo, llamemos al lado A, el lado paralelo al vector A, C que corresponde a la resultante, llamemos A a este vértice, por ser opuesto al segmento A, B al que está opuesto al segmento B, y C, C mayúscula, al que está opuesto al segmento C. Ahora, dentro de este triángulo, apliquemos el teorema del coseno. Entonces, entonces tenemos C al cuadrado igual a al cuadrado, más B al cuadrado, menos 2AB, por coseno, coseno del ángulo que se encuentra frente al segmento C, que lo representamos aquí con la letra C mayúscula, y así tenemos entonces descrito el teorema del coseno para el triángulo ABC. Ahora reemplacemos en esta fórmula el ángulo C, entonces nos queda C al cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado, Menos 2AB por coseno, y sabemos que C es igual a 180 grados menos teta, lo reemplazamos: 180 grados menos teta, y ahora apliquemos la propiedad del coseno para la diferencia de ángulos, la diferencia en este caso de 180 grados menos teta, entonces tenemos que coseno de 180 grados menos teta es igual a coseno de 180 grados por coseno de teta más seno de 180 grados por seno de teta, aquí esta parte seno de 180 grados es 0, por lo tanto anula toda, toda esta parte, y tenemos que coseno de 180 grados menos teta entonces es igual a coseno de 180 es menos 1 por coseno de teta. Entonces coseno de 180 grados menos teta es igual a menos coseno de teta. Ahora reemplazamos en el teorema del coseno y entonces nos queda la siguiente expresión. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Menos 2ab por coseno de 180 menos teta. Pero ya dijimos que esto es menos coseno de teta. Y entonces, en definitiva, tenemos c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Aquí aplicamos ley de signos: menos por menos más 2ab por coseno de teta. Hemos encontrado entonces una expresión matemática que nos permite determinar la magnitud del de vector resultante C cuando se conoce el ángulo que forman los dos vectores que se están sumando. Aunque esta fórmula se puede aplicar para cualquier caso y de hecho funciona para cualquier ángulo, la representación del vector suma y su magnitud para ángulos de 0 y 180 grados puede resultar un tanto confusa si se intenta aplicar el método del paralelogramo. Para comprender mejor estos dos casos, hagamos un análisis en el cual haremos variaciones en el vector b y observaremos cómo afecta esto al vector resultante. Cuando los vectores forman un ángulo igual a 0, significa que al hacer coincidir sus orígenes, los dos vectores quedan uno sobre otro, y construir un paralelogramo aquí es prácticamente imposible. Pero hagamos una pequeña modificación al vector B aplicando un giro, lo cual obviamente lo convierte en un vector totalmente diferente al que necesitamos, pero nos permite ver cómo queda el paralelogramo cuando trazamos las paralelas a cada vector, y de hecho el mismo vector resultante... Ahora, observamos lo que ocurre conforme el ángulo se acerca y se hace igual a cero. Como el segmento de recta paralelo al vector B tiene su mismo tamaño, entonces concluimos que el vector resultante en este caso va desde el origen común a los dos vectores hasta una longitud igual a la suma aritmética de las magnitudes de A y B. Y además, es importante hacer notar que el vector suma tiene la misma dirección de los vectores que hacen el papel de sumandos, en este caso los vectores A y B. Para observar la situación cuando el ángulo es igual a 180 grados, variemos la dirección del vector B desde 0 hasta 180 grados. Al hacer esto, el vector resultante disminuye su tamaño hasta que el ángulo se hace igual a 180 grados. En este punto observamos que el vector resultante tiene la misma dirección de los vectores A y B pero su sentido es el mismo que el vector de mayor tamaño, y en este ejemplo es el vector A. Esta regla se aplica en todos los casos. Cuando el ángulo es igual a 180 grados, el vector resultante tiene el mismo sentido que el vector de mayor tamaño, y cuando los vectores son del mismo tamaño, el resultado es el vector nulo. Si observamos con detalle el cambio de tamaño que se va dando en el vector resultante... Conforme se cambia la dirección de B, concluimos que el tamaño de este vector suma se obtiene restando al vector de mayor tamaño la longitud del vector de menor tamaño. Si continuamos variando la dirección del vector B, observamos el comportamiento del vector resultante conforme el valor del ángulo se aproxima y se hace igual a 360 grados. El tamaño del vector ahora aumenta. Al final, en 360 grados prácticamente, estamos nuevamente en la misma situación del ángulo igual a cero.